hola amigos bienvenidos a un vídeo más en esta ocasión les voy a enseñar a reparar la impresora hp m26 nw cuando tiene el problema de que se demora demasiado en imprimir inalámbricamente lo que vamos a hacer para solucionar esto es actualizar el firmware primero que nada tenemos que conectar la impresora a la pared y mediante un cable usb la conectamos al computador Luego la aprendemos. En el computador abrimos un explorador de Internet. Por ejemplo, Mozilla o Chrome o Internet Explorer. En este caso, yo abrí Mozilla. Y en el buscador vamos a escribir: HP espacio MFP espacio M26 NW. Y buscamos un resultado que dice Descargas de Software y Drivers. Abrimos la página, dejamos que cargue y vamos a la sección que dice Firmware. Y la expandimos. Allí nos da la opción de descargar algo, le damos clic en Descargar. Al frente donde dice Actualización de Firmware para la impresora. Luego hacemos clic en Guardar archivo. Y esperamos a que termine de descargarlo. Una vez que lo ha terminado de descargar, lo vamos a abrir. Lo vamos a ejecutar. Esperamos a que descomprima el archivo. Y le damos clic en actualizar. Luego seleccionamos la impresora y otra vez le damos clic en actualizar. Esperamos a que termine de actualizar el firmware de la impresora Aquí nos aparece un letrero que dice que ya se terminó de actualizar el dispositivo Así que le damos clic en cerrar Y listo muchachos, eso es todo Ahora lo único que hace falta es volver a configurar la impresora. Yo tengo otro video en el que les muestro cómo configurar la impresora en Windows y otro en el que les muestro cómo hacerlo en Linux. Después de configurar la impresora, una vez más, lo que vamos a hacer es aprobarla utilizando Word. Vamos a escribir algo en Word y vamos a ver si lo imprime rápido. Por ejemplo, vamos a escribir Richard Rico Rico. Y luego lo vamos a imprimir nos aseguramos de seleccionar la impresora correcta y luego le damos clic en imprimir Como vemos nos aparece automáticamente un letrero que dice imprimiendo documento en la impresora y comienza casi que inmediatamente a imprimir. El problema entonces se ha solucionado perfectamente. Esto ha sido todo en este video, si les gustó no olviden darle like y suscribirse. También pueden dejar un comentario y visitar mi canal para ver interesantes videos sobre tutoriales, experimentos y otras cosas más. Yo soy RafaGui2013, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.